¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. ¿Me brinca este ojito? El día de hoy, como ya lo vieron en el título, les traigo sus experiencias paranormales. Ya había mucho tiempo que solo habíamos estado hablando de las mías, así que ustedes ya se me habían juntado muchas historias y discúlpenme que la última vez que subí un video de sus experiencias paranormales Les dije que les iba a abrir un mail exclusivo para eso Y jamás se los puse, jamás en la vida Entonces me siguieron llegando mails a mi, a mi correo que es de trabajo Y a mi mail personal y yo así como, ¿y por qué no usan el otro? Y me di cuenta que nunca se los puse Así que ahora sí, en la descripción está el mail que es exclusivamente para historias paranormales, entonces ahí mándenme todo lo que ustedes gusten con su historia o sea, su historia, fotos, videos, audios este, lo que ustedes me quieran mandar para acompañar su historia y yo contarla por aquí, eh, ya quiero como que hacer este tipo de videos más seguido, antes lo hacía una vez por semana y ahora yo creo que lo hago una vez por mes y yo sé que les gusta mucho, entonces pues ya espero traerlo más pronto, aunque sea dos veces al mes, tres veces al mes, algo así, y bueno fantasmitas, entonces eh, antes de comenzar Rápidamente pues les digo que Me sigan por acá por mi Instagram Acá se los voy a poner, ahí les dejo Todo lo de la Bueno, mis muñecas, las dos Poseídas que tengo en mi casa Las este, historias destacadas y demás Ahí están, son dos por ahora Si son más, pues ahí habrá más Pero bueno, aquí se los dejo De este lado les dejo mi TikTok Si me gustan seguir por allá y etiquetarme así como En videitos raros, extraños, cuentas, etcétera También súper bien <ríe> Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook, mi página de Facebook, todos los días tienen memes y recuerden antes de irse si no quieren que mis muñecas vayan a visitarlos a la noche, pues se suscriban a mi canal 321. Espero que ya estén suscritos y pues que mis muñecas no vayan a su casa. Y ahora sí, vámonos directo a este video. Ok, así que la primera historia es de Mia y sí... Si o sea, es de mía la historia, pero contada por su mamá, porque esto ocurrió cuando mía tenía unos 6 o 7 meses, es decir, era un bebecillo. Entonces, eh, dice que pues estaba en su casa, bueno, vivía con su papá, su mamá y mía, ¿verdad? Pero justo en ese entonces solo estaba mía y su mamá, y su mamá decidió invitar a unas amigas a su casa. Ya saben, ¿no? De que el cafecito, de que la comida, cosas así, y pues estaban varias ahí. Ahora, una amiga suya eh, estaba haciendo, dice ella, uno que estaba haciendo juegos con sus dedos. O sea, como que hacía así varias cosas con sus dedos y que se iba riendo. O sea, como que así, como que iba caminando por la casa hacia el patio, hacia el jardín de la casa de mía, Iba haciendo así como juegos con sus dedos y se iba riendo. La mamá de mía sí lo notó, pero fue así como, ok, o sea... Se le hizo raro el comportamiento, pero fue así como que, pues, quién sabe qué estar haciendo, de que se esté riendo. Y total, ya, todo eso pasó. Pasó toda la visita, todo muy bien, y se fueron. Cuando esta amiga, la que estaba haciendo los juegos con los dedos, se va. Mia empieza a llorar y llorar, y les digo, era un bebé, o sea, un bebé de seis meses. Entonces empezó a llorar y llorar y llorar, y lloraba y lloraba, y lloró por toda la noche. Es decir que... No sé, como si algo malo hubiera pasado Pero Mía lloraba y lloraba y lloraba Ahora, cabe destacar que esta amiga suya Siempre estuvo involucrada en temas de brujería Pero ella no la vio así como personalmente haciendo algo Ahora, eh, dejen ustedes de que Mia llorara y llorara y Ella empezó a notar ciertas cosas en su casa Que no había ella como visto antes Por ejemplo, dice Esa misma noche, el, la señora, la mamá de Mia Sintió bueno, más bien escuchó como ruidos en la puerta trasera como si alguien quisiera entrar. Como el papá de mí estaba trabajando, pues su mamá le llamó y le dijo, oye, pues es que se están escuchando ruidos. Y su papá le dijo, ¿sabes qué? Este, háblale a la policía porque pues capaz es un ladrón y pues que se quiere meter. Obviamente llamaron a la policía y no había nada, no había nadie. ni Es más, ni rastro de que alguien se quisiera meter. Ahora, los ruidos siguieron, de hecho su mamá... En un momento pensó que era su perro y hasta le dijo eh, Negro sal de aquí, o sea, pensando que era su perro y tampoco era el perrito Estos ruidos, a pesar de la policía, a pesar de que no era el perro Seguían y seguían y hasta su mamá se asomaba así como por el... la ventana de su cuarto Que daba justo al patio, al jardín y no veía nada y no veía nada Y a eso súmele, mía llore y llore y llore y llore Acompañando todo esto había otra particularidad Y era que se sentía un aroma extraño ...y ajeno a la casa que era, dice que de cigarro y de lavanda, o sea y eso no era algo porque pues nadie fumaba en su casa y por pues, la lavanda era así como que ¿por qué? no tengo ni flores ni nada y eran un, o sea como, como si fuera un perfume así súper fuerte el, el aroma, ahora esto de que Mia no durmiera, no solamente duró ese día, o sea pasó muchos días y ella no lloró, o sea más bien no dejaba de llorar y no dormía porque esto pasaba casi siempre por las noches y su mamá ya un poco cansada de que eh, llorara constantemente y de que pues nadie y pudiera descansar en su casa, pues ya por fin la llevan como a un tipo curandera. O sea, obviamente, esto les digo, ya que vio que mía no le pasaba nada, que no estaba enferma, que no tenía hambre, etcétera, pues ya decide llevarla como a una curandera. Y la curandera le dijo así: de que mira, busca, porque hay algo ahí en tu casa. Al, alguien dejó algo y es lo que le está haciendo como que daño a ustedes, pero. Eh, eh, ahora sí que por donde pueda entrar más fácil pues es por, pues por la bebé porque es la persona como más vulnerable Y si llega por la bebé pues puede llegar a ustedes súper fácil porque pues ahí están con la bebé y demás Entonces pues por ahí les quieren hacer un mal Su mamá buscó y buscó y buscó y dice que, o sea, tanto buscó que pasó un mes, un mes después ella estaba haciendo algo en el jardín Cuando vio, dice que un atadito Que era como una cinta roja Así como en un, en un arbustito Y eso fue lo que Causaba todo este malestar en general en su casa Obviamente la mamá de mía agarró el atadito y se lo enseñó a su amiga que fue quien lo hizo Y su amiga le dijo así como Ay este no mira es que eso es bueno no es nada malo Y así como que se excusó con cualquier cosa pero su mamá así de que No sabes que yo no quiero esto y ya no quiero que regreses a mi casa casi casi La hermana de la mamá de mía también está relacionada con cosas así como de magia y demás Y ella le hizo lo que es como un hilo de protección cuando se lo ponen, cuando le hacen todo esto de protección y quitan el atadito del cinto, de, pues sí, la cinta roja Mia automáticamente regresa a lo que era su normalidad Es decir, descansaba, dormía Era un bebé normal, no nada más se la pasaba llorando Dice que obviamente pues no tiene fotos ni nada de esto Pero que es algo, un tema que le han platicado sus papás Pero aún así evitan platicarlo Porque pues no es algo como pues muy cómodo Así que, ¿ustedes qué opinan? Yo he escuchado mucho de esto que le hacen a los bebés Y no por irse en contra del bebé Sino porque pues es la persona más vulnerable dentro de una casa Que a lo mejor quieren llegar entonces díganme en los comentarios ustedes qué opinan sobre esta situación. Que sí está mal, pero pues díganme si han sabido de algo parecido. Y bueno, vámonos con la segunda historia que es de Sofía. Y Sofía nos cuenta una experiencia que tuvo un día después del Día de Muertos. Y ahora, esto del Día de Muertos está extraño porque bueno nosotros como mexicanos y a lo mejor algunos latinoamericanos que acostumbran pues lo del Día de Muertos generalmente cuando algo paranormal pasa justo el día de muertos que es cuando nosotros pues ponemos las veladoras y demás como pues sí ofrendas hacia nuestros muertos y si pasa algo así paranormal como que no nos da miedo porque decimos Ah, son nuestros familiares y cosas así Pero bueno, en el caso de, de Sofía Bueno, estaba dice que tiene dos hermanas pequeñas Pero ella es la única que duerme sola por ser pues la mayor Entonces tiene su cuarto, todo muy bien Dice que ese día era el 3 de noviembre Cuando estaban viendo las elecciones de Estados Unidos Y ya era tarde Porque dice que a la una de la mañana Ella decide así como que me Ya, ya me voy a dormir, ya fue suficiente Entonces su rutina de siempre Va a su cuarto, cierra su puerta con seguro, bla bla bla... Eh, pues pone su cargadora, acomoda sus cosas y se sienta frente a su espejo, así... A cepillarse el cabello pues para ya, para ya dormir, o sea, como acomodárselo para dormir. Entonces, dice que algo, algo había, algo notaba así como que mmm, no estaba muy a gusto, algo diferente... Había una energía diferente, no sé cómo, cómo explicarles, pero ustedes lo han sentido y yo también, de que de repente... Estás en el mismo lugar en tu cuarto y es así como... Ok, o sea, algo raro, había algo raro. Tanto que ella se levantó a apagar la luz de su cuarto, pues ya para acostarse y dormir. Pero en ese trayecto de la luz a su cama, pues le dio miedo y lo que hizo fue como que prender la linterna de su celular, pues para no estar completamente a oscuras. Entonces dice que ya apaga la luz, camina a su, a su cuarto, perdón, a su cama, y tiene una silla de estas que son así... O sea, de rueditas. Y dice que se escuchó como así. O sea, levecito, como si medio la movieran la silla, ¿no? Y ella se quedó así. Mm, ¡Qué miedo! Entonces, así como, como que no, no supo qué reaccionar. Y se le quedó viendo a la silla. Y lo que la silla hizo fue como que de repente... Así casi de brinco, así como... Ah", como que dar la vuelta. O sea, que se escuchó hasta cómo hizo esto la silla. Perdonen por mis... Este... Demostraciones, pero como así... Así como si hubiera brincado Entonces ella lo que hizo pues fue De su cama a la puerta pegó un brinco Y salió corriendo a buscar a su mamá Que todavía estaba despierta, todavía estaban viendo la tele Y estaba con sus hermanas Entonces llega ella así como Dice que ella sufre de ansiedad Entonces que le estaba dando casi un ataque de Pues pues sí, de pánico de lo que había pasado Y su, su mamá así como que tratando de, de tranquilizarla así de que no, mira a lo mejor pudo haber sido cualquier cosa, de que tú la agarraste, de, de que el aire o yo no sé, pues sí, tratando de darle cualquier explicación. Pero Sofía estaba muy asustada porque ella sabía, sabía que nadie, nadie estaba tocando la silla. Y pues estas sillas pues no se mueven así por nomás. Es más, nada se mueve nomás, por nomás, ¿verdad? Entonces... Su mamá así como que okay, a ver, déjame ir a revisar. Entonces ya fue y le dijo, ok, mira, yo no veo nada de que se esté moviendo, pero si te quieres quedar con tus hermanas, pues quédate. Y ella no lo dudó, o sea, dijo sí. De hecho, desde ese día ni siquiera se puede quedar en su cuarto. Porque además, ahora este lo que hace cada que se va es cerrar la puerta a su cuarto y pues nadie más entra. Y siempre la silla está diferente a como la dejó. O sea que la siga, la silla, la silla se sigue pues moviendo un poco. Aquí el detalle es que eh, la silla pertenecía a su abuelo que ya había fallecido. Entonces les digo, ¿será coincidencia lo del Día de Muertos que si era un día después y demás? Pero bueno, como que las energías siguen ahí un poco. ¿Ustedes qué opinan? Y también díganme en los comentarios si algo paranormal les pasa el día 2 de noviembre. ¿Les da miedo o no les da miedo? Es una pregunta extraña. Así que díganme en los comentarios. Ahora, por último les voy a enseñar dos bueno, son cuatro imágenes, pero son de dos personas diferentes que voy a dejar como en anónimo. No me lo pidieron como tal, pero eh, considero yo que es mejor como dejarlo en anónimo. Bueno, hace tiempo, ya bastante, yo creo unos dos años, yo subí un video sobre como rasguños que aparecen de repente en el cuerpo, ¿no? Cómo identificarlos y, o sea, de que duermes sin nada y amaneces y los rasguños así... Bueno, me llegaron dos mensajes diferentes. Uno es de una persona que tiene un hijo de 15 años. Dice que su hijo era súper tranquilo y demás. Y que un día le aparecieron unos rasguños que son los que están viendo en pantalla. Y de ahí se empezó a volver, pues, diferente. Que empezó como a portarse mal y a hacer como... Pues sí, raro, y no no era él, o sea, nada que ver como que con la adolescencia y demás, y me pedía como auxilio a mí, o bueno, no auxilio, pero sí como ayuda. Yo les repito cada video, yo no soy una experta en estos temas, tengo experiencia, pero eso no me hace una experta, entonces, este, pues... Estos, estos rasguños lo único que yo les puedo decir es que son generalmente cuando te aparecen este tipo de rasguños es cuando los espíritus que hay en tu casa ya se están poniendo un poco más agresivos y es cuando hay que como conseguir ayuda. Mientras te muevan cosas, mientras estén ahí significa como de que pues pueden ser ruidosos pero no necesariamente malos, pero ya cuando se ponen agresivos y te dañan físicamente ya es cuando hay que pues solicitar ayuda pues a expertos, ¿no? A una medium a algo así que sepa de estos temas y cómo pues sacar espíritus malos de tu casa. Entonces, si tú de repente pareces con rasguños, así como con marcas en el cuerpo de que te quisieron ahorcar o demás, y además eh, te sientes como enfermo de que te duele la cabeza, de que estás cansado, a algunas personas les da calentura, así como infecciones de la nada, así de que así como aparecen así desaparecen, es generalmente síntoma de que anda una energía muy muy fuerte por ahí y pues hay que saber identificar si es buena o es mala entonces pues eso es como que mi consejo para estas personas que de repente pues les aparecen rasguños de la nada y bueno fantasmitas esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo que se hayan pues tenido miedito un ratito. Y ahora sí, para que me envíen sus historias en el mail que les dejo especialmente para eso. Los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden sus saludos van hasta el final. Y recuerden suscribirse antes de que se vayan porque este es su canal paranormal favorito. Espero que sí, los quiero mucho. Nos vemos al siguiente. Bye. Hello, Fantasmeux. Siempre sirvo saludos. Y son para Gea Fernando. Otro más para Melanie Flores. Para Perla Luna. Para Javier Castillo. Y Yolita Woman. Y aquí están los seis... Ay, siempre se olvida. Seis comentarios del emoji secreto que doy por Instagram cada que subo video. Los quiero, nos vemos al siguiente y pues ya, bye.